¿Qué fue el primero que dijo? Pura porquería. ¿Sabes ¿Sí? ¿Sí, ¿no? ¿No? Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, pues, sí, sí, sí, ya, perdón. Sí, ¡Ah! Podríamos hacer estas mesas como poco, cotorrearnos un día así nada más. ¿no? Sí, con con unos tequilas, ¿no? Bueno, sí, jugar botella. Nunca no preparado, ¿eh? El caguando. Al parecer, lo acabo de empezar a subir esto. Ay, no. Vientos. No, no, no, no. Sí, este, luego es difícil porque no sabemos si empezó o no empezó, entonces todos los videos han empezado de, ¿estamos conectados o no estamos conectados? Pero bueno, asumiremos pues, que sí. Es, ¿Y qué tal? Sí estamos acá vivo. Este, en la séptima mesa de esta compartición que estamos armando desde hace un rato para encontrarnos otra vez con la pandilla y, y pues hablar un poco, trazar un camino este, pues de política, un poco de militancia en estos tiempos de qué hacer, ¿no?, ante toda esta debacle y reencontrarnos con la pandilla. Y creo que ahorita es, pues, una de las mesas que más nos, pues, nos atraviesan, ¿no?, si no es la más importante porque es el arte y el arte escénico y cómo hacerlo. Y para eso invitamos a nuestra pandilla, pues, del Cleta o de Rock and Teatro, que es Rogelio, y ahí está, este, mañana sí, sí. estrenan una versión de, de Darío Fo en la capilla hablando de regresar al teatro nuestros compas del grupo de Tadeco ahí están en Coyoacán también armando ahorita una nueva obra que todavía no tiene fecha de presentación pero ya la están ensayando también hablar otra vez de cómo va a ser esto de regresar a los escenarios o ocupar la red Regina, lo estoy diciendo como van apareciendo en el orden acá de la cámara, ¿no? De Zoom. Regina de Lotredad, que también pues, ha sido nuestra compra en, base, en varios este, eventos y demás, es pues, una compa rapera que hace hip hop y pues, hemos estado ya en varios escenarios y varios lugares, también hablando de regresar a los escenarios que ya ha pues, estado acá, este más activa por lo que entiendo. El perro, el Perro Lu, nuestro hermano también, rapero. De rap y mucha mierda, que más es algo interesante porque es un intento colectivo que hacemos, pues, de intentar agarrar otra vez pues el escenario y hablar entre nosotros de cómo va a pasar esto de nuevo en el rap y, y qué pedo, para dónde van los colectivos ahorita del arte, ¿no? Y Ricardo, nuestro compa también, Iglesia, allá del Teatrito Yucatán, que alguna vez hace un par de años antes de que empezara el fin del mundo, fuimos al. Festival de Teatro íntimo, internacional, Festival Internacional de Teatro íntimo, allí en Yucatán, donde nos topamos y conocimos también mucha banda. Pues este podemos empezar con los compas, quizá de, de Tadeco, que, que tienen un ensayo justamente ahorita a las 7. Entonces, quizá tengan más la premura. Ey. para el mezcal, está grandote ah, no. Ah, a ver. no, esa fue Esa fue una Esa Un fue encuentro. El, el sí. recuerdo del Encuentro de Polinizarte en el 2019 ah, qué Ahí en el teatrito En Mérida Bueno no. yeah. Nosotros tenemos nuestras Playeritas que, que a menudo Ahí traemos nada más pero, pues, ¿qué tal? Este, no sé, en verdad, no, no sé si ustedes pues, no, han estado abiertos para el público. Creo que los vi a hacer talleres, un poco de, de marionetas en, en la red. Pero, pues, no sé cómo han, han vivido este, este rato de, de pandemia, de cerrar los escenarios, de, de ver cómo se le hace incluso, pues no sé, de buscar como otros espacios. También no sé qué tanto nos haya afectado, bueno, el, la reducción esta de, de, digamos, de las becas, de los impulsos económicos, ¿no? Que creo que impactó sobre todo a la pandilla del teatro mucho. Pues para empezar a dialogar un poquito de esto. Claro. Pues bueno, uh, acá, eh, pues sí, como empezó toda la pandemia, pues primero la incertidumbre de no saber si era verdad, si no era verdad. Este, que había, que no había, en entrar en esta incertidumbre que, y, y no saber qué hacer, era una burbuja con, con mucha neblina. Y bueno, poco a poco este, tuvimos que ceder, nos resistíamos a no ceder. Este, era, fue muy difícil, fue muy difícil. Este, y bueno, hasta que tuvimos que hacerlo, eh, más por seguridad, este, de las personas que vienen al espacio, y bueno, también acá se cruzaron tres argentinas, aparte de Char, que llegaron aquí y bueno, en pandemia dijimos, bueno, ¿y ahora, para dónde nos vamos? Y, y, y les dijimos, bueno, pues a ningún lado se tienen que quedar, o sea, ¿a dónde van? Y aquí estuvieron, bueno, estuvimos compartiendo con ellas, estuvimos haciendo, pues entre talleres entre nosotros, pues finalmente para no dejar... Este, y allá reaprendiendo de todas, y de todos, aquí. y la gente, pues, nos, la, el público que venía pues, nos hablaba y nos decía, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, este, pues siempre con este miedo, eh, decir, bueno, no es que por nosotros alguien se enfermara, afortunadamente no, no, este, no pasó eso hasta que decidimos dejarlo, y pues sí, también eso, hubo rompimientos, porque sí hubo rompimientos a veces como grupo, estresantes, este, porque finalmente decía, bueno, ¿y cómo vamos a sobrevivirle? ¿Y qué vamos a hacer? Este, los gastos que genera el espacio, ¿cómo los vamos a llevar? Porque aparte del espacio, pues tenemos nuestras, nuestras cosas, nuestros... Y bueno, este, sí, entramos a una de las convocatorias, este... Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre, hace años que no entrábamos, no sabíamos, entramos y dijimos, no nos vamos a quedar y que nos quedamos. Ah. Pichillo. Bueno, Pichillo. Este, pues con eso hicimos Antígona Hoy, eh, con todas sus dificultades, con todos sus rompimientos, con todos sus tropiezos pero bueno, la sacamos, finalmente era para que se pues, generara algo para el mismo espacio, porque ni siquiera era para nosotros, sino para el mismo espacio y para el mismo proyecto. Y, y al tener el espacio bien, pues bueno, pudiéramos, eh, pudimos albergar a estas tres compañeras argentinas y a Char, que estaba, estaba aquí, sigue estando con nosotros, pero bueno, este, pues sí, ¿no? Porque, si para nosotros es difícil, estando, estando aquí en México, pues para un extranjero es peor, porque todas las puertas se cierran entonces pues ahí, eh, y ya, este, pues también nos alejamos un poco como, pues, como grupos, y luego también nuestras familias y cosas así, y, y ya, pues este, poco a poco nos fuimos otra vez como reencontrándonos, y Char vino a decir, bueno, voy a montar con ustedes una obra, <ríe> ¿qué onda? pues se ponen, sí, este, es la obra de la tempestad, que estamos en eso, es un texto, va a ser un texto sin palabras, solo movimientos, este, todo lo corporal, a ver qué sale, y ahí, ahí vamos dándole, todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no sabemos, es, digo, sí hemos, hay compañeros que nos dicen, este, déjenos presentar una función y todo, pues, bueno, abrimos este, con todas nuestras carencias, porque finalmente, o sea, hemos ido a otros grupos en donde ya tienen toda la tecnología puesta y dispuesta y nosotros, pues, con nuestros teléfonos o con cosas así, hemos estado apoyando, y más para que el espacio siga funcionando, este, pues, yo en mi caso, pues, seguía abriendo talleres, porque si no, no, no subsisto, así, entonces, pues, yo sí dependo meramente de las actividades del teatro, porque así lo decidí, y pues sí, empezar este, con los niños, este, y a empezar a dar clases en la acrobacia, de teatro no hemos dado clases, pero sí, yo en, la, en la cuestión de la acrobacia, este, más, ¿no? Y pues bueno, es como ha subsistido el grupo a, a dificultades, y bueno, de repente es, vamos a juntarnos, es necesario juntarnos para seguir haciendo teatro, y bueno, pues con chara, pues a este haciendo títeres, este, enseñándonos, y ahí, ahí, ahí seguimos con ella, pues ya Char es su familia, ¿no? ya, ya es parte de, de todo este entorno, y, y pues bueno, así seguimos. y sí, realmente la pandemia para el teatro ha sido como tener mucha sed, tener mucha agua, pero no tener con qué tomártela, ¿no? O sea, sí. este, te la tomas con las manos, pero se te cae, ¿no? Eh, cuando no tienes un este, recipiente con qué beber, pues está canijo, porque sí medio bebes, pero no pero no sacias la sed, ¿no? Entonces, bueno, ha sido así. Tratar de hacer teatro por streaming, pues es muy raro, porque no hay comunicación, ¿no? Tratar de ensayar por streaming, me niego, me niego, me niego, ¿no? <risa> <risa> es terrible, ¿cómo le haces? Dar talleres, pues también ha sido como, como muy complicado, pero pues hemos podido hacer algunas cosas, eh, pero, es, pero es así, es como que no se te quita la sed porque solo bebes con las manos, ¿no? Este, y, y pues así hemos estado, tratando de, de salir, eh, eh, prestando el espacio para que den funciones otros grupos en streaming, eh, y, y bueno... Y luego que la red falla y, y la gente que dio una cooperación te empieza a mentar muchas cosas. este Y luego dice, pues es que es que no veo bien, es que ya se metió el otro. Luego hay alguien que se mete al Zoom y no apaga su este, micrófono y se lo tienes que estar apagando. ¡Pásame la torta! Este, unas cosas ahí extrañísimas. <risa> <risa> claro. Entonces, eh, pues... Pues es complicado, realmente sobrevivir ha sido difícil, lo hemos sobrellevado, pero pues a, a un 5% de las actividades que da el foro, ¿no? Porque pues no se puede hacer más, ¿no? Este, tenemos aquí los talleres y esas cosas y la gente nos dice, ya queremos taller, ya queremos taller, pero pues ni modo de ponernos en riesgo todos, ¿no? Ha sido como ir poco a poco. Y pues eso es así en general, lo que ya comentó Marga, que hemos tenido aquí a las residentes que ya aparecen parte del inventario de Tadeco, es, eh, luego las veías así, pues todos los días sin salir, y sin salir, sin salir, hasta que dijeron ya por ahí de, de septiembre ya nos vamos, Unos, unas se fueron a San Cristóbal, otras se fueron de gira por el occidente, y pues ya no las... Ya no las vemos más que cuando pasan por aquí enfrente, ¿no? Pero bueno, ha sido, ha sido toda una experiencia. Cosas padres, cosas que hemos vivido nuevas. Eh, pero sí es algo que dices, no me gustaría... Me hubiera gustado no vivirlo, ¿no? Ha sido una experiencia padre, pero pues... Espero que no se repita. Y ya eso es todo por el momento. Oigan, este, a ver, eh, abundando un poquito en eso, porque tienen el foro y dicen, pues, no sé cómo, cómo han manejado el aforo de, de su espacio ahí en, en Coyoacán. O sea, entran, bueno, sabemos también que el teatro no es que se llene así de, ah, oh, todo no, así, así, ni siquiera antes de la pandemia, ¿no? Era que, ¡ay! Este, este pero, pero, o sea, lo meten a, a, a toda la capacidad, lo separan, termómetros. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Digo, igual estoy cayendo. No, sí, a este, sí lo hacemos, por ejemplo, aquí igual, ¿no? Eh, o sea, entre las personas y le decimos, no bueno, cada quien es responsable de tomarse la temperatura. Hay un termómetro que tenemos, porque también eh, el hecho de que tú le tomes la temperatura a, a la otra, al otro también, eso sí, de oh, no sé, desde ahí también se empieza esta comunicación y es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo...? ¿Cómo nos sentimos seguros tanto yo que te recibo como tú que vienes a encontrarte conmigo? Entonces, si es, hay un termómetro que se deja, como en el albergue que se ha acostumbrado a dejar las cosas, y se si tú checas, te checas la temperatura, este, hay un gel sanitizante, traes cubrebocas, este, y bueno, al espacio solo han entrado 10 personas, este, obviamente cuando vienen familias juntas, pues a veces son 3 son o 4 integrantes y se juntan y ya, ¿no? Todo, todo, así es. Ah. Y pues sí, la chamba de limpiar todo, sanitizar todo, y pues eso lo hacemos aquí los tres, ¿qué? porque no vemos no más. O sea, o sea, hoy faltó Gustavo por cuestiones de trabajo, pero ya ahorita estamos los tres, literalmente, ¿no? Entonces, y, y no, este, no tenemos otras medidas, ¿no? Eh, es como, eh, y la gente pues bueno, ya llega y, ¡ay, oh, yo te traje un sanitizante! ¡ay, ah, yo te traje cloro! ¡ay, ah, yo te traje! Entonces, también es, es importante que poco a poco eh, esto se va haciendo también así como una comunidad, los niños también, o sea, yo sí doy clases a niños, los niños están muy cuidados, y, y ese, como que ya se saben ese ritual, ¿no? Eh, también es, eh, es importante que de, desde ellos empiecen, ¿no? Este, si me siento mal, como tener esa conciencia, y bueno, pues es como, como hemos poco a poco, sí, no, no es fácil, porque hay, hay gente que dice, es que yo no me quiero poner el cubrebocas, o yo no me quiero tener, bueno, no te puedo exigir que lo tengas o no, pero pues aquí todos nos hacemos responsables de todos, ¿no? Es pero que... sí entran entre 8 y 10 personas, y curiosamente, pues tienes listas de este, invitados que pues, pudieras dar 20 funciones, ¿no? Pero pues mm -hmm. tampoco está padre porque porque pues son 10 personas, a alguien que a grupos invitados que traen su producción, que traen cinco o seis personas, este para que la cooperacha porque nuestro espacio es de cooperación solidaria, este, pues salen con ni siquiera para el camión que los trajo, ¿no? Entonces tampoco es muy responsable porque la gente pues tiene que moverse. Pues es complicado. Y las actividades de talleres las hacemos afuera, afortunadamente pues sí tenemos el patio, entonces ahí y aparte, ¿no? O sea, ver a los niños, o sea, yo vi a los niños un año después, fue, fue un, un reencuentro fuerte, ¿no? Este, primero porque ya estaban más grandes, segundo, sí estaban subidos de peso y dices, ¿qué nos pasa? Y más o sea, no, no por un asombro de subir de peso, sino dices, ¿dónde está nuestra, qué comemos? ¿no? ¿Dónde está nuestra alimentación? Y, y sí, eh, eh, eh, y ver a los niños que llegar al patio se libera, es, es algo, dice ya, ya lo hicimos, ¿no? Porque también este encierro que no lo vemos, eh, no, no se dan cuenta hasta que se reencuentran. Y de verdad es así, de este voy a llegar hasta 5 o 10 minutos antes de, por ejemplo, un compañero les da capoeira, 10 oh. minutos antes de que me dé capoeira, porque tengo que jugar con mis amigos, porque necesito verlos, porque necesito comunicarme, porque necesito estar con ellos. Entonces, es, y también hasta las mismas mamás, los papás, eh, estos reencuentros que, que eran necesarios hacerlos. No era fácil, o sea, pues un día, dos días, una semana estaba bien verte por este aparato, pero no, no, no era, pues sí deprimente y empezaban, pues, pues te platican todas las anécdotas. Hay personas que ya no regresaron, y ya se los llevó el COVID. También eso es muy fuerte, ¿no? Es así de... Oh, entonces poco a poco te vas dando cuenta de que ya no están estas personas, ¿no? Y bueno, pues decir, o sea, pues vamos, vamos a cuidarnos todos, vamos a alimentarnos bien, vamos, este, también hay que ocuparnos también del otro, ¿no? Creo que también es una enseñanza de esto, ¿no? eh, Ocuparnos todos de todos, ¿no? ¿no? necesitas ser tu familiar para nada más ocuparte de tu familiar, sino pues, de, to de todos, ¿no? Muchas gracias a mí, igual dentro de esto también de repente, creo que la pregunta también hay como cabrona o fuertes a veces del varo y del sustento, que era lo que decían, cómo sostener los espacios, cómo mantenerse, pues todavía en, justamente en la idea del arte así, acaban de llegar este Cuau, que si sí lo logró, por ahí ya lo vi, y el Jone, que también ahí también ya lo vi que ya está conectado, qué chido. Pues estamos hablando pues, del arte y de cómo va a ser la realidad ahora en nuestra pandemia vida, porque pues va a seguir, ¿no? Al parecer, o sea, todo pinta también que pues, va a seguir un rato y que vienen variantes y que vienen varias cosas. Sí. O está sea, cabrón. No sé si alguien ahorita eh, se está. Actualización. Aquí, con la intención de participar, Rogelio, por ahí seguir hablando de cómo, cómo el regreso sí a esto al, al arte escénico acá de llegar el güerito acá ustedes que ya van a estrenar o sea también hablar de cómo son las medidas cómo, ¿cómo han sido? porque también es, es, es irreal no hablar de que la banda se está moviendo en camiones porque así es la chamba también desde hace un chingo o sea eso no ha parado yo yo estoy muy aferrado a esta idea de que los, las primeras industrias que se abrieron fue la minería y la automotriz, ¿no? Y, y sí si pone a la banda, de, pues, también así como del... pues, del arte, del arte escénico, dice, si, O sea, si, si así son las prioridades, ¿cuándo se supone que nosotros, no? Dices, y, y ha sido, pues, pues, una discusión y ha estado cabrón, pero además no ha dejado de pasar porque es imposible que deje de pasar, ¿no? Está la gente en los semáforos creando, está la pandilla, pues, de los camiones tocando... Y, ¿Y cuáles son las medidas? Rogelio, tú que vas a empezar, este, bueno, que vas a abordar además tu, la obra de Darío Fo, que además ya tiene el sello original y todo, por lo que me contaban. Ah, pues si nos abordas un poquito. Bueno, pues, este, bueno, ahorita de, de lo que estaban platicando, más no. bien me gustaría comenzar diciendo que me tocó estar recibiendo al público en el mes de... Eh, octubre en el centro cultural helénico este y pues eso que decía margarita eh, respecto a la gente pues a nosotros sí nos tocaba si sí, sí un poco obligar a la gente este a, tiene que usar su cubrebocas durante toda la función o no puede estar o sea de verdad no puede estar y este y aún así eh, hubo contagios dentro de, de yo este, me enteré que gente de la oficina del, del Centro Cultural Erénico, este pues se llegó a contagiar este, y pues a partir de ahí cerraron el, el centro. Y después este hubo otro reintento por, por abrirlo en noviembre y este y finalmente pues se, se desistió hasta ahorita que, que ha vuelto otra vez a dar funciones y cambiaron el tuvieron que cambiar el protocolo que de hecho ahorita se está haciendo en un espacio alterno que no es el el teatro como tal es un este un área abierta donde se está este, exhortando a todo el público que que estén, que mantengan distancia, que, que es obligatorio, este, bueno, hay una cosa curiosa que también eh, el gel jabonoso eh, que, que nos obligan a usar por parte del protocolo es el, es el que pues se supone que es más efectivo contra el, contra el COVID, no, porque hay otro que nada más tiene alcohol y no es efectivo para, para este, pues sí, para el COVID, no, entonces, pues, Fíjate que estaba este el otro día con un, un maestro me dijo y tú qué ya tuviste COVID o qué porque este pues en realidad me fui a la playa también en, en diciembre para tratar de sacar algo de dinero este, cantando como bien dice Fer y pues este y pues no yo no me he contagiado no o sea he, he tenido pues mis precauciones que casi siempre o sea traigo un atomizador con con un poco de gel este con alcohol y con jabón y este pues va a cuidarse, ¿no? Porque justo pues es, es eh, nuestra única forma de, de tener ingresos también y, este, y pues hay que moverse, ¿no? O sea, eh, ahorita que nos dice Fer, eh, sí, vamos, vamos a, y, eh, atendimos a una convocatoria precisamente de reactivación de espacios en la capilla y, este, y, pues, ahí vamos con, con la, la obra, ya la teníamos eh, montada, que es eh, Misterio Bufo, de Darío Fo. Y, y pues, bueno, ya el, el estreno formal ahí en la capilla es mañana. Y, este y pues, eh, un, un, una amiga de, del maestro Fito, este pues, sí, se, se nos hizo, eh, pues, esta gran ayuda de, de contactar a la familia del maestro, bueno, premio Nobel, este, Darío Fó, y pues nosotros estamos encantados. Mañana van a ver la función y a ver, a ver qué les parece. Ay, qué chido. Y este, qué sí, padre. estamos felices por eso y también les invitamos. Este, bueno, ya, ya habíamos hablado también con, con el maestro Miguel, con Margarita, que en algún momento nos encantaría ir también a Tádico, por favor, a presentarnos. Nada más que pues con todo lo de la contingencia, pues ya, este, pues pusimos ahorita eh, esta situación. Pero pues ahí vamos, ¿no? O sea, tenemos que continuar con... con con el trabajo teatral y musical, ¿no? O sea, ahorita, este, pues justo ya, ya estoy terminando lo del Centro Cultural Helénico. Yo soy parte de los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero ya estoy terminando, ¿no? Entonces, durante estos meses de pandemia también me, me apoyé económicamente de esta situación. Pero pues ya, este, ahora, pues se supone que ya está cambiando, ¿no? Y que ya las personas están este, vacunando. Y pues esperemos que, lo, que podamos volver a, a trabajar, pues, mmm, si no, igual, pues, este, pues atendiendo a los protocolos que hay que seguir para, pues para poder continuar con nuestras labores, ¿no? O sea, pues cuidándonos todos, ¿no? Ok, pues sí, es, creo que es justo a lo que se apela un poco no bueno en la música también yo veo que la pandilla a veces sí ha estado medio activa que ha habido de repente ventillos por ahí en algunos lugares nosotros en especial hemos andado pues en la grilla no en el movimiento acompañando a ciertos eventos que consideramos pues políticamente relevantes y dentro de nuestro alcance este, posibilidad y ahí es hemos estado pero pues Sí llega el planteamiento de pues tenemos que regresar, ¿no? O sea, por más que se pudiera aguantar un ratito o así, pero pues, luego qué, ¿no? Ah, luego asumo que ya, este, bueno, con todo respeto y lo que sea, pues de, voy a ser de un, de, de un telefonista o así y es de donde tengo que... Si por sí siempre he estado esa presión de no poder sacar el varo del arte y ahora cabrón, ¿no? Mucho más perro lo escénico. Y que de ahí son también varios de nuestros compas invitados, Regina, El Perro Lu, este, Jone, que están por ahí. Pues de, de un colectivo que hacíamos rap conjuntamente y que andábamos buscando cómo hacerlo. Ahorita empezamos pues un poco por el teatro. No sé si quieras agregar algo más. Y, o, o avanzamos con Ricardo, Rugelio, y, y ahorita sí que retomamos... Pues el, bueno, este, dos comerciales, ¿no? Hay un taller de, de derechos humanos para personas que están eh, fuera de su país, que va a ser parte de las actividades del Centro Cultural Helénico. El lunes de 11, perdón, de, no estoy seguro si es de 11 a 1 o de 1 a 3. Y pues es de entrada libre, si gustan registrarse, va a ser vía Zoom. Y el otro eh, comercial también, este, si gustan acompañarnos mañana en la capilla, este, de la obra que estamos comentando, Misterio Bufo. Y pues muchas gracias y pues continuemos, por favor. No. Ricardo, este, un poquito hablando te digo, de la situación, creo que ha cambiado la cosa pues, en, en Yucatán, en el teatrito. Tengo entendido que tuvieron que hacer algunos cambios. Y pues, ¿cómo, ¿en qué está? En ¿Cómo...? ¿Cómo regresar a la actividad y hacerle esto, pues en verdad, algo posible para vivir? Pues bueno, yo, eh, sí, para nosotros este, hubo una necesidad de reinventarnos, una forma de volver a reexistir desde otros lugares, o sea, el, el año pasado fue un año de profunda valoración de eh, hacia dónde nuestras miradas y qué queríamos seguir haciendo de nuestro crecer artístico. A mí me parece que una pregunta que es urgente eh, para quienes hacemos arte este, y para quienes no es eh, el, el interrogarnos en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo cuando hemos priorizado la línea de producción eh, antes que la vida de los abuelos. ¿no? Este, y que eh, hay un montón de sectores de la economía que, que obviamente no cerraron y que la gente celebró que no cerraran eh, frente a otros eh, sectores de quizá no de la economía, pero sí del tejido social que eran fundamentales, que cerraron y que, bueno, pueden no volver a abrir y tampoco sé si esto va a cambiar mucho. ¿no? En 2016, en, en un evento en Argentina, en un fitting que logramos hacer en gestión con, con grupos de Argentina, eh, un, un director andaluz nos, nos ponía hipotéticamente el ejemplo de qué pasaría si cerraran todos los teatros del mundo, ¿no? los teatros independientes del mundo, quién saldría a defenderlos. ¿no? Este, y bueno, yo creo que la pandemia nos enseñó que la pregunta de compañeros tenía más por la negativa que por la positiva, ¿no? este, porque si bien hubo gente que salió a defender estos pequeños espacios, pues no fue el, en, en, en realidad la masa que alguna vez se ha beneficiado de estos espacios, ¿no? Porque finalmente las necesidades económicas eh, que genera el modelo de producción, pues son otras urgencias, ¿no? O sea, mientras la gente tenga cerveza es probable que no extrañe los teatros, ¿no? Este, eh, por, por decir una, una, una cosa, es decir, antes van a abrir los bares, este, eh, que las bibliotecas, ¿no? Eh, eso no me queda la menor duda. Es, eso si no, están ya en, aquí, por lo menos ya están abiertos, porque además estamos en, en un proceso electoral y de un día para otro pasamos de ser un estado naranja a ser un estado amarillo y pasado mañana seremos verde y luego de la elección pues ya veremos realmente qué es lo que está de trasfondo, ¿no? También creo que pues fue un periodo para México y para el arte de profundos despojos. ¿no? Este, en muchos sentidos, y eh, donde, pues bueno, esto no sirvió tampoco para articular una política eh, cultural diferente, cuando menos no desde las agrupaciones, eh, siempre tan preocupadas de que sea el Estado quien resuelva las cosas. Este, y bueno, en esa, en esa lógica, nos, nosotras hace mucho que empezamos a transitar la idea de nuestro, de nuestro proyecto y de nuestro espacio como, eh, como un espacio que buscaba la generación de autonomía y, y por lo tanto su autogestión, ¿no? El, el 2020, pues, eh, se pudo salvar por la autogestión que habíamos hecho en los años anteriores. Por supuesto que el 21 ya estamos en condiciones realmente críticas. Eh... Se me acaba de... Este pues de trabar este tu, tu internet, Ricardo. No sé si es solo para mí, supongo que para los demás también. Sí, se congeló. Se, se congeló. Sí, se congeló, Ricardo. Bueno, este podemos este hablar un poquito, ah, dice, está actuando, dice el huevo. Pero bueno. Es por estar hablando mal del estado. Ajá, no, ya. Le... Eso es lo que pasa. Oh. Bueno. Ya está se fue. Acabo de ver apenas por primera vez la imagen del Honey. Ahí está nuestro compa. Esto también es muy muy interesante porque últimamente lleva ya como un año trabajando en gestoría de arte, instruyéndose en eso. Es nuestro compa pues rapero también de rap y mucha mierda. Que bueno, con toda la pandilla aquí presente, este, pues colaboramos en el concierto de, de Radio Nam No sé si en lo que... Pues no sabemos cuándo va a regresar Ricardo. No sé si quieran... Pues ahorita que llegue él, este, retomar, pero pues empezar a hablar un poco de, de qué pedo, qué va a pasar con rap y mucha mierda. Ah, bueno, mira, está el cuau que, que quiere participar. ¿Qué? Ya, perdón. Es que andaba aquí batallando con la computadora. Eh, espero que estén chidos. Llegué un poquito tarde, disculpen. Eh, pero bueno, eh, pues definitivamente son eh, momentos bien difíciles para um, los trabajadores del arte. Eh, a mí me pone a pensar mucho cosas que había platicado con algunas personas de Rap y Mucha Mierda, en el cual eh, nosotros también como artistas eh, o trabajadores del arte y que pues, queremos retornar a, a, a la calle, a a nuestra chamba, a los conciertos, ¿no? Eh, pues también implica una responsabilidad de educarnos ahora en esta pandemia, en el cual, eh, pues estamos en la calle buscar que haya distancia, ¿no? Este, concientizar a la banda y también entre la banda organizadora, pues tener cuidados eh, de este tipo, en el sentido que pues los trabajadores del arte no nada más somos estas personas que se creen artistas, ¿no? sino que también eh, generamos contenido para un futuro, ¿no? reflexiones para un futuro. Y pues precisamente este futuro es el que tenemos que afrontar ahorita, curiosamente. Entonces, eh, pues me parece algo primordial que no nos frenemos, ¿no? Eh, porque pues, de esto vivimos, ¿no? este, pero pues me parece fundamental e indispensable este, que, pues, que también nos eduquemos y nos eduquemos en conjunto con el público ¿no? este, para todo lo que viene. Eh, yo creo que va a estar más cabrón todavía, o sea, la vacuna me parece un parche eh, para que la maquinaria siga, aunque puede que sea efectivo. No, no, no lo dudo. Eh, pero bueno, también otra cosa que comentaban uh, ahorita, este, creo que anda por aquí, eh, de lo de la industria y, y la cultura, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ahora en la pandemia pues, nos hemos visto este más... este eh, o sea, no podemos sobrevivir sin arte. Estamos escuchando en nuestra casa o, o ponemos agua en YouTube. O sea, no, no podemos sobrevivir sin arte en una pandemia y menos de manera aislada. O sea, es, es ridículo pensarlo, ¿no? Pero eso sí, como bien decía este, ahorita, este, pues las industrias como la minera y todas estas chingaderas, esas sí pueden trabajar, ¿no? Esas sí son necesarias para toda esta pinche maquinaria, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que... Nada para todos, carnal, los gringos Canadá, este, Bill Gates este, Slim, etcétera ¿no? este, pero entonces eh, pues yo creo que sí ten, o sea, va a haber una parte yo creo que de este proceso en el cual eh, haya una vacunodictadura de alguna manera cercana a, a ello ¿no? este, y en el cual el, el arte callejero eh, yo creo que también va a Surgir este como un poco va a salir fugitivo, va a estar prohibido de alguna manera, ¿no? Entonces, pues tenemos que prepararnos, hacer trabajo hormiga también, prepararnos para lo que viene, eh, que va a ser fuerte y mejor que sigan ahorita eh, para que sigamos con sí, el ritmo este, de ya, la charla. ya pues regresó Ricardo, es que nos Ricardo, que abrazote, saludos. Hay problemas de conexión allá. Este. Sí, bueno, nuestro, nuestro internet está fallando hace dos días y por más que hemos reportado, pues bueno. Y además qué casualidad que hablas de ciertos temas y te sacan, ¿no? Pero bueno, este, el, pues bueno, yo decía eso un poco del, de, yo creo que una urgencia como artistas, este, sobre todo artistas que pues nos manejamos en, al, al, al margen de los circuitos oficiales o institucionales del arte, eh, es preguntarnos, ahora sí, como diría Defensa Zapatista, hacia dónde la mirada, ¿no? Este, ¿Cuáles son, eh, para nosotras como, como colectivo, después de 22 años de trabajo, sí creo que nos, lo que yo me estoy cuestionando es que necesitamos buscar en nuestra poética y en la politización de nuestra poética este, nuevas derivas, ¿no? otras escalas de contacto con, con el público, eh, escalas más mucho más íntimas, este, más cercanas yo creo que hay que empezar eh, a, a, a, a buscar como una mayor si la pandemia nos ha enseñado algo son como las interdisciplinas que se, que, que se pueden mezclar, que yo también me opongo a pensar que el teatro hay que hacerlo por Zoom, y, y sobre todo por Zoom, ¿no? Una red tan privativa y tan insegura como Zoom. Este, y, pero eh, sí creo que hay que buscar otros lenguajes. Este, yo no le llamaría teatro ni le llamaría cine, pero sí empezaría a buscar una fusión de esta nueva virtualidad eh, que... Si bien no es para que todo mundo que no quiera la practique, pero que, pues bueno, en realidad yo creo que el modelo de producción está, eh, este es el principio o es un aviso de los muchos que van a venir, que eh, en realidad esto ha llegado para quedarse de muchas maneras, eh, porque hemos, en muchos sentidos, eh, sido incapaces de oponernos a, a la lógica que se nos está imponiendo. Foucault hablaba de las sociedades este, disciplinarias. Yo creo que ahora estamos entrando en una nueva etapa del capital, que es las sociedades de control y de control metadata, ¿no? Este, donde además todo el tiempo nos autojustificamos en sociedades como la mexicana para eh, justificar por qué si usamos una aplicación por más este, invasiva que esta es de mi vida privada, y por qué entonces le damos la vuelta naturalizando un montón de cosas, no es así como decir, bueno, pero es que igual nos espían, ¿no? Y sí, igual hay dictaduras, y igual hay pobreza, y igual hay sí. golpes de Estado, igual, pero no por eso hay que naturalizarlos, ¿no? Y que si nuestras propias formas no, no modifican eso, pues bueno, vamos a entrar en una deriva artística de mucho control, donde pues prácticamente lo único que vamos a, a, a hacer es aquello que nos genere un link, eh, más que un link, un like, ¿no? O sea, un me gusta y entonces pensar que porque 20 personas me están viendo en Facebook, ya porque estoy del otro lado, y si son 1500, mejor, ¿no? Este, eh, incluso eso no o sé, sea, desde qué redes queremos llegar, a qué público queremos llegar, ¿no? Este, eh, y, y bueno, el, el, el, un poco, pues bueno, eso es lo que ahora nos replantea a nosotros como, como colectivo, eh, como o lo que quede de este colectivo, como decía Margarita, este, pues también la pandemia fue refundadora de quién camina y quién no camina estos espacios, quién camina estos territorios este, y, qué, y hacia dónde queremos trabajarlos y para quién queremos trabajarlos. ¿no? En, en nuestro caso nosotros hemos empezado a abrir eh, algunas actividades al aire libre en el patio de, de nuestro espacio, sobre todo de cine, debate, ¿no? Este, y, y bueno, creemos que todavía falta para abrir nuestras teatralidades, que cada uno de nosotros está buscando, este, pues esas derivas, ¿no? Eh, desde lugares diferentes y que, bueno, todavía no convergen entre todo el colectivo, sino que cada uno está en su búsqueda eh, personal y filosófica de hacia dónde va a venir el arte ahora, el arte que habíamos hecho. Yo no creo, ni busco, ni pienso en esta idea de cuando regresemos a la normalidad, para empezar, para mí lo otro no era normal, ya era normal de entrada. ¿no? Este, y entonces no tendríamos por qué pensar en volver a esa normalidad, sino más bien tendríamos que preguntarnos cómo podemos modificar esta anormalidad pandémica, para que no siga pasando, ni regresar a la anormalidad anterior, sino a otras cosas, a otras formas, a, pre, a, pre, a pensar el mundo desde lugares bien diversos, bien amplios, eh, no binarios, este, no reduccionistas, ¿no? Eh, eh, y que de ahí también, pues bueno, cómo se va a construir es, esa, esa relación del artista con el público en estas otras derivas, ¿no? Yo insisto... Ahora estoy en un seminario con compañeros de Ecuador y del DF, eh, donde se habla mucho de la escala, ¿no? Este, del, bueno, hay, por ahí hay alguien que habla mucho de la escena expandida, yo no lo creo tanto por ahí, pero sí creo que, que pues hay que salir a interrogar al público de otra manera, ¿no? Y que hay que salir, que los espacios por ahora, cuando menos a nosotros como colectivo, nos interesa pues tenerlo funcionando para quien requiera el espacio como grupo, como otros, eh, pero para, nos, para mí sí sería ya empezar a buscar una interacción más con el territorio y con el territorio que habita la gente, no el que vengan a habitar nuestro territorio por dos horas o una hora de función y, y, y tengamos esa burbuja eh, de, ¡ay, mira qué chido el teatro independiente! Tienen hasta espacio, ¿no? Eh, al contrario, más bien lo que nos interesa es ir a ver eh, qué está pasando con la gente, cómo podemos colaborar con la gente desde nuestro oficio, desde nuestros oficios, ¿no? Y, y entonces para eso hay que moverse y hay que moverse a los territorios. Y, pero finalmente la pandemia lo dificulta un, un poco, ¿no? Este, Cuando menos lo dificulta por ahora, por ahora, lo cual, bueno, por otro lado, pues es el momento de construir todo el... el, el el conocimiento necesario para poder después eh, llegar a estos espacios, ¿no? este, a estas nuevas formas. Eh, pero sí, yo creo que la pregunta que yo me haría en esta charla con todas ustedes es este, en qué sociedad nos hemos convertido cuando hemos decidido defender la cadena de producción y no la vida de los abuelos como prioritaria, ¿no? o sea, de nuestras eh, madres, padres, este, o sea, nuestros viejos, digo por más que uno sea bueno, malos o demás, o sea, es decir, llegamos al punto donde hay una parte de la sociedad que además es la que tiene más conocimiento sobre el estar en la tierra por ahora, eh, que ha sido desechada y que ha sido desechada por nuestras juventudes, no o sea, eh, la idea de defender el empleo, de defender este, la no quiebra aparente del país o de un país, o sea, no, este no es un problema de México, sino global, sobre todo este, en nuestras sociedades pequeño burguesas, eh, que, a las que se les llaman democracias, eh, democracias burguesas, este, pues sí, creo que lo que, lo que ha dejado este, esta, esta pandemia es esa pregunta, ¿no? O sea... Para, ¿Qué es más válido para nosotros? ¿Tener abierto el banco o, tener, este, o defender a nuestros abuelos? ¿no? Este, eh, ¿Y qué es más importante? ¿no? O sea, ¿Y cómo defender eh, su movilidad eh, eh, en la ciudad que habitan, en el territorio que habitan? ¿no? Bueno, por ahora eso. Se me ocurren más cosas, pero hay que escuchar a todas, todos, Sí, a mí me gustó mucho eso que dijiste, más que un link, un like, como si nos estábamos volviendo algo así, ¿no? Y, y pues sí, que, que menospreciamos, como en esta idea, a los abuelos que, pues como fuerza de trabajo pareciera que dentro del capital no solo son sustituibles por máquinas, como ha sido en casi cualquier cosa, sino que pues tienes caducidad, ¿no? O sea, y, y, la, y con la caducidad dejas de ser, tener derecho a ser digno. O, o algo así, parecía que nos venden, querían participar ahí este, en la pandilla de Tadeco, Miguel y Margarita, les, bueno, creo que pueden abrir ustedes su micrófono, pero... Sí. sí, en este caso, bueno, coincido mucho con Ricardo en el sentido de, bueno, creo que esta pandemia nos enseñó a ver esa mirada, qué hacer con nuestros, con nuestros padres principalmente, porque creo que todos nosotros, yo no tengo abuelos ya, pero tenemos padres, y no solamente son los abuelos eh, biológicos, sino los abuelos que, que lo, vivi lo vivimos día a día. Acá en el foro, eh, curiosamente, tenemos... Eh, nosotros no le llamamos público, sino le llamamos comunidad que llega a la gente grande, que tenía esta necesidad de, de hablar de hablar entre ellos. ¿no? Este, y ese, por eso es esta necesidad de decir, bueno, el espacio es de ustedes, este, hagan Entonces, es, es, sí es cierto, ¿no? O sea, también esta pandemia nos enseñó a ver... ¿Dónde estamos, no? Porque, pues, también a veces nos olvidamos, este, queremos cambiar el mundo con, con nuestras poéticas, eh, música, teatro, escultura, todo esto, pero nos olvidamos de dónde venimos, ¿no? Ni siquiera, no, o sea, eh, y también creo que esta, esta pandemia nos llevó también a eso, a reconocernos y también a hacer un empaz, porque a veces ya parecíamos que todo, no, todo decíamos y no hacíamos nada, ¿no? Creo que al menos en, en, en mí personal me llevó a decir, ok, párale y, y, y ¿qué hay en tu entorno? ¿Qué, ¿Qué hay con tu vecino? ¿Qué hay con el señor de la tienda? ¿Qué hay? No? O sea, al menos en mi caso donde yo vivo, murieron muchos ancianos, ¿no? porque no, ni siquiera estaban los hijos, ni los nietos, ni los sobrinos para cuidarlos. Y eso es bien triste, porque dices, es una soledad, que ni si, y murieron de COVID, ni siquiera murieron de una enfermedad, o sea... ¿No? que a ver, aparte es, es una enfermedad fea porque aparte parecía que era la peste, no no se podía acercar nadie no o sea, fue algo terrorífico. Entonces, en este sentido es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo construimos esta, estas, nuevas, estas nuevas miradas, estos nuevos pensamientos? Y que no nada más sea con la pluma, eh ya basta de pura pluma, o sea, en los hechos, en el día a día, ¿qué vas a hacer? Yo decía, los mejor, el, el mejor acercamiento que puedes hacer desde, de, a veces siempre como artistas, como teatreros, como músicos, como pintores, siempre decimos que público, pero el público a veces lo tenemos en la familia y no nos damos cuenta ni cómo podemos construirlos. A fa, a, y no, como, no este público que te tiene que pagar por hacer algo, no, o sea, también olvidémonos de esa, de esa taquilla, este... Porque, bueno, también nos enseñó que el dinero vale gorro eh, este, esta pandemia. O sea, simplemente, o, eh, aunque tuvieras dinero y si no había este, en mi casa, en, en donde yo vivo, dejaron, dej, se dejó de, de haber producto básico para comer el día a día. ¿no? Entonces, tu dinero valía gorro. Entonces, en este sentido, también es como te construyes en esta nueva, en esta nueva forma de vivir, que no, yo también lo llamo no nueva, sino es que la misma naturaleza, Sí, a lo mejor es, es algo ya hecho. Este, te dice, a ver, ¿qué estás haciendo tú? Y simplemente con tus cinco centímetros al lado de ti. ¿no? Eh, y bueno, eh, sí, eh, creo que, que nos sirve. Y no, tampoco podemos depender de un Estado que nos diga qué hacer, cómo hacerle qué hacer. No, ese es control. Y el control está desde acá. El control está en el, en, en el miedo. O sea, si para mí en mi oficio teatral me dice, hoy necesito leer porque si no voy a valer yo, o sea, yo me voy a suicidar en mí misma, pues tengo que hacerlo. Si necesito mover, no tengo que moverme. Sí, con todos los miedos, con todas las fobias, porque vas a la calle y si te ven haciendo cierta cosa es fobia, o los miedos y todo esto, dices, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo puedo ser compatible con, contigo, con el otro? Desde, desde el mismo entorno, ¿eh? desde el mismo entorno pequeño. Entonces también creo que esta, esta pregunta, estoy de acuerdo con Ricardo, es ¿cómo? ¿Cómo, cómo hacernos? ¿Cómo...? cómo reinterpretar esta, esta nueva vida, ¿no? Este, y que para mí es una oportunidad. No, para mí no, más allá de toda la maquinaria sistemática, para mí es una oportunidad de decir, ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para nosotros mismos? Y ya. yo con eso, no sé si quieras. Bueno, pues sí, tomar y, y ver esto también. Al de venir, aquí también me gustaría invitar un poco, introducir también a la pandilla rapera, Regina, por ahí. Sí. Que, que fue la primera en llegar también de la pandilla, pero pues ya, ya empezó a como hablarse el pedo un poco. Y hablando ustedes, creo que también han tenido, bueno, hasta los hemos compartido de repente estos espacios de la lucha social, ¿no? Yo ya las he visto en actividad también la Pola, en la edad por ahí, en haciendo algunas cosas, ¿Y, y cómo, otra vez, el regreso a la escena, y, y cómo trascenderlo, ¿no?, también. Sí, pues, bueno, quiero agradecer por la invitación, porque eh, en el punto donde me encuentro, que es, pode, podemos ver desde esta parte de la música, por la agrupación de la edad que es ah. rap, y que, en épocas de pandemia pues hemos tenido que reivindicarnos, pero también como estudianta de teatro me da mucho gusto escuchar aquí a, a todas y a todos porque por ejemplo mucho de lo que mencionan de teatro no virtual pues fue difícil en, en la experiencia como una estudianta porque yo también cuestionaba por qué seguir como el plan de estudios durante, a pesar de que fue una urgencia cómo poder hacer teatro desde un espacio virtual, y bueno, se vieron muchísimas cosas, ¿no? Eh, ¿no? No todos contamos a veces con el espacio, también de las 20 personas que iniciamos, yo estoy en una escuela de iniciación de Bellas Artes, y ahorita pues literal somos cinco chicas las que quedamos, porque pues no es tan sencillo, y, y también como la institución, el querer seguir haciéndolo de la misma manera, a pesar de que, ni siquiera se consideraron muchas cosas, ¿no? Y también como hacía la reflexión, Rogelio, me parece, de qué se priorizaba, cómo se priorizaron espacios, ¿no? Como decía, los bares y otras cuestiones, las plazas comerciales nunca cerraron y pues las, los teatros y los espacios de ensayos se, se desaparecieron. También lo que decían de muchos lugares que pues, ¿cómo, cómo se van a recuperar? Y pues, a la vez trato de ponerlo en la balanza y ver como qué virtudes ha tenido esto. Y, por ejemplo, esta mesa me parece algo que tal vez antes hubiera hecho, pero ahora pues también se ha, se ha hecho un tipo de organización en donde de todos lados, ¿no? Ya no, a veces es necesario un espacio físico, pero sí que lo es. Uh, pero también que se abra la oportunidad como de, desde donde estemos, poder conectarnos, ¿no? Y pues decía como este ciber... Es drama, o estaba leyendo por ahí de este arte escénico ahora por, por pantalla, porque como es ensayar también por streaming, no también como yo con Paola en, en el aspecto del rap pues tal vez tuvimos un poco la fortuna de, de que vivimos cerca, pero fue lo único, realmente también para nuestra cuestión que es vivir como de música fue muy difícil, muy difícil y, y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? y una de las soluciones que, que encontramos en el transcurso del tiempo pues, fue esta cuestión de hacer en vivos y que se monetizaran a través de, o sea, en vivos y, y pues pedir cooperación solidaria eh, en ese mismo instante, pero definitivamente era mmm, muy extraño estar solo frente a un punto negro, no podía sentir nada, ¿no? Y a pesar de que estás ahí, pues estar frente a un punto negro y sentir, no, no. Es, mm, es complicado Pero también era como necesario Buscar maneras de Poder seguir solventando Nuestros, nuestros Poder hacer música Los beats y también Algo que me agradezco Es de estos movimientos Es que también pese a todas las cosas Pues sí ya vemos gente que Seguimos cuestionando esto, no que no creamos En el COVID porque pues por desgracia Tenemos igual familiares que ya no están o lo que sea Pero que también seguimos Tratando de, de que permanezcan ¿no? estos, eh, nos compartían ¿no? los de Tadeo, como cómo eh, sostener los espacios. Entonces, también durante esta pandemia, pues fue ir a ciertos lugares en donde, con todas las medidas de seguridad, pues intentar seguir haciendo música. Hasta fuimos a un evento con los del Cleta que fue, pues llegábamos, tocábamos y nos íbamos, ¿no? O sea, que era muy diferente. bueno, todos es el evento de música y tocamos juntos, pues más bien era de llegabas a sanitizar todo el tiempo los micrófonos, este el espacio en donde estábamos, pero fue interesante también porque noté que pues todo también cómo se monetizaron a través de los streamings, cosas más tremendas, ¿no? Como este DJ que tocó horas, ¿no? Y ganó muchísimo, o sea, creo que 24 horas, no recuerdo ahorita su nombre. Entonces, pues también al mismo tiempo es Repensar estos espacios virtuales, no apostaría que fueran permanentes, pero también, no sé, Lul nos podría compartir como las sesiones de freestyle que se, se hicieron virtuales, eso también me parece como cosas que, que, que pues, valoro ¿no? dentro de esta situación y aún reencuentros, pues, solamente creo que en eventos en vivo, el que acaba de pasar, como decía Fer, que nos encontramos por este rapero, Hassel que igual, pues, hace rato que decían, ¿cómo, ¿cómo se apaga la compu por estar hablando de cuestiones del Estado? Y efectivamente, ¿no? Pues a él, igual, por estar hablando de cosas del Estado preso, y bastantes temas, bastantes temas a mí me hacen reflexionar muchísimo, eh, y creo que igual podría eh, algunas otras cosas, pero quiero seguir escuchando Ok, este, no sé si alguien quiera participar si la pandilla de Tadeco también ya se va a mover mira Popis ahí, quiere echarse algo pero si sí, la pandilla sí, de Tadeco sí. está pronta a moverse, pues también si quieren. ¿no? Sí. sí, muchas gracias también agradecer al a al teatro Tadeco a toda la banda que se ha sumado a, a estos espacios y bueno, es difícil ahorita, este, también con muchos tiempos, pero sí quiero agregar un poco con este, me está como vibrando este, esta onda de, de estas nuevas sensaciones, con estas nuevas tecnologías a partir de, de, de estos aparatos, ¿no? Para hacer arte y así. Es muy loco, como, o sea, no sé, son como, no sé, hasta como que me da miedo esas cosas, no sé, como que sí sí le veo un, un, un poco que sí va a seguir así, o sea, que sí tienen que seguir o sea, y lo estamos haciendo ahorita teniendo esta esta bella junta, pero hasta como, no sé sentirlos lejos ahorita y, y tan, cerca, tan cerca ahorita, no y más es sentir como emocionalmente chido pero a la vez no, y entonces no sé, como que todo eso, siento que en mi cerebro se empieza a asimilar y, y empieza a aceptar cada vez más todas estas Cuestiones que de entrada, pues ya de, de, de vivir aquí en, en, esta, en esta vida humana, pues ya todo está súper así, ¿no? Entonces se está sumando todas estas cosas a las nuevas generaciones y no sé, está muy loco, ¿sí? Lo que, lo que quería agregar un poco, ¿sí? me, me causa ahí unas sensaciones raras en el cerebro. sí. Pues, pues creo que sí este es, es raro porque sí nos vamos acostumbrando yo soy medio reticente a, a llevarme así con la gente no me gusta hablar por teléfono no me gusta tanto las videollamadas este de repente fui medio enemigo del Instagram y del peor, pero cada vez se ven bien cercano no porque uno que de repente se pensaba no tan, tan sociable. Resulta que sí veías a, a un chinguísimo de banda y te llevabas con un buen de banda, de simplemente con los gremios con los que has estado trabajando y de repente te dabas tus roles y te los pasas en cualquier lado. Y ahora lo veo, pues sí, mucho, en, en grupos mucho más reducidos, ¿no? Hablando de que también, pues, es, es, es el escenario. Y no, no sé si quieran contribuir con algo, o si ya se tengan que ir, que les decía a, a, la, a la pandilla de Tadeco, pero si no me gustaría seguir hablando un poco con la pandilla de rap y mucha mierda. Sigamos ah. tantito, este nos espera Char, ahorita los va a saludar. Ah, perfecto. Este, entonces sí, digamos sigamos, porque es muy interesante también escucharnos, ¿no? Va. Sí, a, sí. a pesar de los pesares de estas virtualidades, pero creo que es bien, bien, es necesario. Para mí es necesario. Y, y para nosotros también, este, pues ya íbamos ya un rato intentando, bueno, no intentando porque se hizo el colectivo, primero a, a, a través de batallas y así está rapeando los domingos en casa del Cuau, y eventualmente encontrando estas coincidencias que la pandilla se va con, conociendo más, estrechando relaciones, los eventos, y, y finalmente volvernos como pues una suerte de colectivo, familia, porque pues, ya íbamos caminando un ratote por varios lados, con la pandilla de Rappi Mucha Mierda que ahí estaba Regina ahorita hablando me gustaría seguir con, con el perro Lu Luis, Luis René Delgado acá de, de la pandilla de Portland dice, de la Portales Amar y que está sacando material bien chingón ¿eh? escuchen el material del perro Lu está cabrón el loco gracias familia, me da mucho gusto verlos a todos no este, conocer también a, a esta pandilla de, de Grupo Tadeco y, y a Raji, a Rogelio, un gusto y, y bueno, a todos, a todos los demás que son, son mis hermanos, pues me da muchísimo este gusto obviamente verlos, ¿no? Aunque sea así. Y este, pues muy chido, ¿no? Les extraño y justo ha sido muy cabrón porque, pues, justo por la naturaleza de nuestra, nuestra actividad este de domingos de tirar freestyle, ¿no? En el espacio que se prestara, pues prácticamente eso quedó suspendido, ¿no? Llevamos un año, dos meses, sin aventarnos una sesión de freestyle, este, así, presentes, ¿no? Bueno, más de tres personas, ¿no? Del colectivo, ¿no? Sí nos hemos visto separadamente, obviamente, ¿no? Todo el mundo, pero... Ha sido muy difícil retomar la idea de esta esfera de rimas en la que todo el mundo descarga, ¿no? Y bueno, ya todas, todas las, las formas... Que, que, que tomaba, ¿no? Dentro de las dinámicas de rap mucha mierda, sea batalla, sea lo que sea, ¿no? Broma, no importa. Pero, pues, eso muy fuerte, ¿no? O sea, eso fue así como un primer impacto, ¿no? Y, y, y pues, creo que, pues, realmente rap y mucha mierda es algo que eh, surgió de forma muy interesante, ¿no? Este... Eh, estaría bien ahorita que Cuau nos mencione un poco, ¿no? De su génesis, creo que Nada más para, para tener un poco ahí presente Pero pues se volvió Un espacio de freestyle que es de cualquier Persona que se acerque y lo que quiera hacer es Improvisar rimas, ¿no? Y entonces todos lo hacíamos por placer, ¿no? O sea, de verdad, todos estábamos ahí por gusto no Y eso solo vinculó A más banda, ¿no? Y hizo que más banda Trabajara con, con más gente no o sea, veo puro, puras cosas muy positivas eh, de rap y mucha mierda, pero que justo por ese carácter que tenía tuvimos que suspender, ¿no? En el momento en que empieza la contingencia. Entonces tenemos que cambiar, este, ajustarnos, ¿no? Y, y, y, el, y pudimos salvar... Tal vez algunos aspectos hemos echado freestyle en línea y hemos probado, probamos una plataforma que te reproduce los beats desde internet, ¿no? O sea, entonces es mucho menos caótico que estar yo reproduciendo aquí desde mi bocina un beat y pedirle a Quau o a Regina que rape sobre él, ¿no? Vamos a acabar haciendo este, una cosa así horrible. Entiendo perfectamente lo que dicen los compañeros de teatro acerca de esta experiencia de hacer en vivo una cosa así por sumo. Está muy cañón, ¿no? Es, es, no se puede, ¿no? La, la calidad. De la tecnología no lo permite, pero ya llegó a este nivel en el que nos tiene a todos invadidos, ¿no? Entonces es como nos adecuamos uh, de una forma que pues le saquemos a esta tecnología lo que podamos si, si nos está faltando, este, pues desde todo, ¿no? Desde el, las necesidades básicas a, a que uno artísticamente esté activo, ¿no? Y esté haciendo cosas y no sé, pero también siento que estoy como correteando, este carros, tampoco quiero así como tenderme tanto, pero sí creo que eso me parece así en primera instancia algo este, muy impactante, ¿no? Para Rappi Mucha Mierda que se dejó de hacer, ¿no? El free presencial. Uh -huh. Y pues también había planes de, de seguir organizándonos para capitalizarnos, que habíamos hecho fiestitas y ciertas cosas, como para intentar hacernos de un equipo, ir consolidando que... Que, que era pensando justo en el escenario, ¿no? La idea de eso, ¿no? Era pues, tener un sonido, tener luces para el escenario, tener como dinero para invertir y hacer fiestas y generar esos escenarios. Y pues, sí vino a atravesarlo totalmente. Por ahí está también el Honey, que estaría chido, que ahorita se sume. O Cuau, si quiere, antes que nos diga rápido su experiencia de, de, de cómo, pues, cómo empezó a transcurrir esto de Rap y Mucha Mierda y que de ahí se tienda el Honey. Que está de Dale, jone, dale, dale, Jone. Bueno, sí. Bambi. Veas que van. ¿No te oyes? No oye? Ah, ya. ya sí, ya se ve bien, bien, se ve bien. Sí, carnales. Pues bueno, eh, sí, esta pandemia primero nos agarra como en esta unión de, del rap, ¿no? Eh, luego por ahí surgió Corona TV, que también me pareció algo muy interesante, cómo se organizó la banda también para aportar desde la virtualidad, ¿no? Y ahora tocando ese tema del, del teatro, pues apenas tuve eh, la oportunidad de ir al, al Teatro Julio Castillo, porque fui a hacer una entrevista y es como ahora veo la realidad, ¿no? O sea, como lo puedo separar en dos partes de cuando nos dimos cuenta que la pandemia sí nos estaba separando físicamente y ahora cómo va a ser el regreso, ¿no? Cómo se ve el, el, el teatro con los, la mayoría de asientos este, separados, ¿no? Se ve monstruoso, ¿no? Cómo volteas y todos están apartados y solamente pocos lugares están juntos, ¿no? Yo me imagino que allá sí será... Este, eh, este, esta manera de ver el teatro y del de, de, arte será así con estas precauciones eh, ya no creo que se quiten y yo creo que si vais a regresar regresando esto fue el 15 de abril cuando fui fue apenas, no tenía mucho entonces este, vi la de Vórtice que es una está inspirada creo que en el precipito y bueno de ahí eh, quisiera comentar que pues, he estado trabajando en esto de la gestión y, y en esta preparación pues me han e instruido con cosas bien chidas, ¿no? Por ejemplo, la palabra comunalidad, ¿no? Poder traerla a la ciudad. Este, eh, y es una manera más horizontal de ver la vida, de ver las cosas, de acercarnos con la tierra. Como por ejemplo, los sistemas que están pasando del agua que son increíbles, ¿no? Que, que no, no tengamos esa fuerza como para... Acercarnos a las personas y decirles que de plano se está acabando el agua, no, que la deben de tirar un chingo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, que sería mi participación, no sé qué más podré comunicarles. Hey, eh, a huevo con el, eh, lo que dices del agua está bien, cabrón, pero lo, lo quiero tomar ahorita eh, de otra forma, este... Yo, yo quería empezar un poco por mi experiencia. Me siento en confianza. Sé que no está habiendo más banda allá, pero finalmente la banda que está aquí, pues, pues les quiero, les admiro, ¿no? Eh, y pues mi experiencia fue que justo hace un año se falle falleció mi jefe por COVID, ¿no? Eh, por cierto, hoy es su cumpleaños y hoy estamos estrenando una rola que se llama Cartas para el Espejo. Escúchenla. Eh, y bueno, eh, pues hasta la fecha sigo ciscado, ¿saben? Este, o sea, sí, sí salgo y sí, ¿no? y sí tengo cuidados, pero sigo ciscado. Eh, también quiero ser consciente que, que el miedo no, no nos tiene que paralizar, ¿no? O sea... La vida es un riesgo carnal, no. O sea, la vida está amenazada por el simple hecho de ser vida, no. Entonces, este, es otra cosa y sí ha sido un proceso. Por ejemplo, ahorita eh, platicando con, con Regina para buscar, este, cojones, no, así para buscar hacer como torneos, no. Este, después de bueno, en esta pandemia, no, en re retomar la calle y como decía eh, Ricardo, o sea, también la importancia de tomar la calle está cabrón porque eh, un derecho que no se ejerce se pierde ¿no? y con tanta militarización eh, que ningún presidente había militarizado así ¿no? Eh, pues sí es importante no, no perder eh, las calles, ¿no? No, no perder las plazas no, no perdernos de alguna manera eh, y por eso decía que también con la mayor responsabilidad en el sentido de educarnos como eh, espectadores y también como banda implicada en, en, en el evento, la obra artística. Eh, después, o sea, y por ejemplo, ahí va lo del agua, ¿no? O sea, se si, si viene lo del agua, que el Curzamala le queda un año de vida, salió un estudio, no yo vivo acá en la Ciudad de México y pues sí si es este alarmante no qué qué carajos va a pasar no o sea y, y si no tomamos las calles y si no tomamos las plazas no o sea, de alguna manera eh, quién sabe cómo se generó esta mierda pero les cayó como anillo al dedo a, a la ingeniería social que quieren implantar los ritos güey, la burguesía eh, mundial no y, y ahí entro también en una eh, controversia que es como eh, que también inició Corona TV en ese momento eh, yo quería como... A mí me... Yo, yo soy un consumidor de entrevistas, ¿no? Y, y, y así me, me gusta, veo entrevistas, ¿no? De, de, de la banda. Y y, y, sí, y, bueno, yo me gustaría hacerlas, o ya las sí hago, pero pues con otro contenido, siento, ¿no? O sea, dirigiéndolo a, a otro sentido, a otro lugar el debate, ¿no? No a a la narrativa cotidiana que no cuestiona ni critica nada ¿no? este, y me parece muy canijo porque siento que tanto hay que retomar las calles, tanto también hay que actualizarnos ¿no? en, en todo este proceso porque no, no lo vamos a detener, es un proceso del ser humano. No, o sea, hay que hacerlo más o menos afable, pues luchar por la vida. Pero la tecnología y estas cosas, o sea, es muy difícil regresar atrás. Yo, yo no confío en eso al ser humano. No, yo, wow. eh, entonces también creo que hay que actualizarnos en en esto de las tecnologías para poder llegar a, a más gente. o sea Por ejemplo, yo, yo veo los tiktoks, a mí me caga de tiktok. No tengo ni idea ni la imaginación. Yo no, no sé, no me da la bueno Igual tengo que persistir, ¿no? digo no he hecho ninguno, he hecho como dos, pero a, a mí me causa curiosidad mucho el Mastuerzo con su TikTok, ¿no? que no sé si lo vieron con Bárbara Regil, ¿no? o sea, fumando ahí su, su motita y la Bárbara Regil corriendo. ¿No? O sea, me pareció genial, me pareció muy chingón, o sea, porque el torso eh, representa eh, el barrio también, ¿no? De alguna manera, pues, ¿no? Y, y, y Bárbara Regil no representa eso, representa a uh, una farándula este, de arriba, de la televisión, de, de, de los ricos, pues, ¿no? Entonces, eh, y, y, y, ¿y cómo...? Estas tecnologías también permiten llegar a otras generaciones, ¿no? Hay otras aplicaciones que yo no tengo ni idea ni todo esto, pero también es importante, creo uh -huh. que actualizarnos, ¿no? Eh, eh, en buscar hacer otras cosas uh -huh. y, y son las dos, yo creo, o sea, eh, regresar a la calle, ¿no? Con su de, debido cuidado y también actualizarnos para... Pues no nos queda de otra y llegar a más gente porque aquí tenemos que cambiar de idea y, y se, la cambiamos por los hechos en la calle, pero no sirve si no estamos politizados y, y, y, y, y tenemos... Eh, horizontes en común, ¿no? Entonces, en, en ese actualizarse, no es un actualizarse para tener más amigos, ¿no? Sino es un actualizarse para que desde de esas plataformas también podamos atacar, ¿no? A, a, a, a este, este sistema y estos poderes que, que marginalizan a, a, a la banda. Y bueno, con esto ya acabé. Ah, lo de eh, Rabi, mucha mierda, que, que quería eh, ah, hablar. Eh, perdonen, perdónen. Eh, pues nada, el rap mucha mierda surgió con unos compas para echar el cotorreo, así la cerveza y pasarla bien y poder eh, convivir, aprender eh, juntos eh, en un diálogo... Eh, eh, debatir, ¿no? E incluso, y fueron procesos interesantes, ¿no? Porque, pues, en un principio éramos puros vatos, ¿no? Entonces, eh, y la mayoría acostumbrados a batallas eh, normales de rap, ¿no? O sea, de hoy, oh, que yo tengo los TIT más grandes que tú y tu TIT, madre, ¿no? O sea, eh, pues, ¿no? Entonces, y, y poco a poco también. Eh, pues eh, fue okay. llegando más banda, ¿no? no eh, fue llegando también eh, las autoridades, ¿no? Y mina y, y más banda que, que también, pues le dijeron a los vatos sus cosas, ¿no? Les respondieron, ¿no? Y, y, y fue muy, muy constructivo ese, o sea, es una batalla, pero es un debate final de cuentas, ¿no? Y, y, y estuvo chido porque eh, también los vatos empezamos a cuestionarnos, ¿no? Eh, eh, lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces fue eh, eso, eh, y bueno, como, como en todo también hay altibajos. yo creo que una crítica eh, que, que, que puedo hacer es que también... Eh, pues estamos rotos las personas ¿no? Ay, y, y, y y con el alcohol pues también eh, digo pasó muy pocas veces eh, algo eh, que mencionar así pero eh, pues también eh, es es algo de comentarse no que de autocriticar para para pues para o sea saber cómo nos organizamos o, o saber controlarnos que para mí sería que todos supiéramos controlarnos, no. Este, pero bueno, eso era todo y con la pandemia, pues, a ver qué se arma, no. Este, ojalá que se hagan estos, este, eh, torneos o presentaciones en, en la calle y a ver qué hecho con los mayores cuidados, como siempre. Pues sí, justo hacia el principio, como creo que hablabas un poco de, bueno, los medios existen que ya era algo que se hablaba, o sea, queramos o no queramos, pues eso ya está pasando. O sea, lo vamos a intervenir, nos vamos a apropiar de ellos. O sea, ¿cómo lo vamos, lo vamos a ignorar, no? Ah, ¿no? Que pase así, ya no nos importa. El güero tiene la mano levantada de hace rato, este. Quería, ya lo vi, ah, eh. Ya lo vi, ahí estás. Sí. sí, antes de la historia de Rap y Mucha Mierda, quería decir algo que, que se dé, ¿no? Ah, este, bueno, como a especie de homenaje un poco y de agradecimiento eh, recordarnos eh, hace un año eh, de hecho el último evento que hicimos en Rap y mucha mierda fue porque a mí me reventaron el ojo con una botella de cerveza eh, en, en una fiesta desgraciada de estas es que el cuau menciona en base al alcohol y las la que no que luego puede pues la gente se descontrola ¿no? entonces este la última vez que, que se realizó un evento el papá de cuau prestó la casa para para poder realizar una recaudación de fondos sin saber realmente que nos estaba cayendo la pandemia encima este hizo ese evento antes de que comenzara el confinamiento oficial y bueno, a mí me, me salvó de muchas cosas porque yo soy una persona que se dedica o se dedicó, dedicaba no sé, mucho tiempo a la calle a la música en la calle, en los camiones ahora que en el metro era más difícil entonces la situación de la pandemia y del accidente y de la operación que yo sufrí pues me deshabilitó totalmente además de que no podía yo acceder a los servicios de salud que eh, que, pues, eh, en una época normal hubiera podido acceder de manera sencilla, ¿no? El hospital donde a mí me atendieron eh, fue los, de los hospitales con más contagios del Distrito Federal. Eh, y en esta, en esta misma situación que el cuadro mencionaba, ¿no? De vamos a retomar las calles, yo he tratado de salir a botear eh, y es una. El, el miedo es tangible, tanto en mí como en las personas. Y antes era como la idea de, bueno, me tengo que pelear con el motor del camión y tal vez con la manera de conducir de este güey y, y adoptar el horario para que todos los asientos estén ocupados pero que nadie venga parado y situaciones ahí sí preparar un escenario móvil no y ahora incluso es esperar que el camión esté mucho más vacío e incluso ya haciéndolo con cubrebocas y careta uno se siente un poco pues sí, con tra un transmisor del miedo, las personas lo toman con miedo, ¿no? Y, y a veces el planteamiento de ¿para qué lo estoy haciendo? ¿no? Yo para mi sustento personal, pero a mí también me gusta que la gente se suba a tocar. Me gusta que el arte esté en la calle, me gusta sí escuchar música en vivo y propuestas que normalmente no, no son la misma de siempre, ¿no? Cuestionar cosas como el feminicidio en un camión se ha vuelto agresivo para las personas que sienten que el mundo se está cayendo y que no pueden voltear hacia otro lado sino la situación clínica que está viviendo el el país, ¿no? Y, y pasa en todos lados, en el colectivo, en la banca, pues pasó lo del papá de Cuau, lo cual, eh, pues nos simbró nos ¿no? Y sobre todo a Cuau de manera muy severa y, y ha planteado que el regreso a esta manera de ensayar el, el involucramiento tenga que ser totalmente distinto, ¿no? Todos tenemos eh, una situación distinta en cómo vivimos esta pandemia y en lo que nos pasó, en cómo se nos ha acercado, ¿no? Eh, pues, pues, la situación, pero pues, tenemos que ser respetuosos, ¿no? Y hay nuevas plataformas, el cual nos mencionaba, ¿no? Para, para eliminar el retraso que se puede tener en base a las redes. Eh, también, eh, yo creo que también es arte que en estos días las personas, se hayan, las personas que saben de programación se hayan cuestionado las problemáticas que, que se tienen en base a la lejanía y que hayan tratado de generar programas nuevos y yo conozco bandas así en Iztapalapa que está generando como alertas por ejemplo en base al feminicidio a que la gente esté en su casa y programándolas desde su casa ¿no? me parece que es una labor también social y artística digna de mencionar ¿no? y bueno hasta aquí mi reporte Joaquín este. la partida de está levantando la mano de hace el rato <coughs> que, que por ahí ya vi que está no, pues aquí les tenemos una sorpresa, aquí Hola. está Char Aquí está Char después de dos años No les escuchamos Que aquí está Char después de dos años, te digo Aquí sí me oyes Sí, es que para que no hiciera rebote con el del güero le había puesto mute ah, Pero ya, perdón pues como ven aquí parte de la pandemia, parte, parte interesante de la pandemia, por lo menos para nosotros fue que Char estuviera aquí pues ya por este tiempo, ¿no? Una hermana de la hermana República de Turquía y pues aquí sigue. Sí. Ah. Ya casi es mexicana. Y que hace unos títeres increíbles de madera. <risa> increíbles. sí. Creo que la última vez que nos vimos contigo, wow, fue en una en una marcha. Ah, claro, ahí, en una marcha. Ver, sí, sí. En una marcha, así nos en, encontramos, íbamos las dos y nos encontramos ahí. Ah, sí, sí, sí. <risa> un pues, primero de mayo, de hecho, ¿eh? Un sí, de mayo. ah, pues ¿Hace sí, un sí, hace un año. Hace un año fue. Ah, wow. Sí. Ahí está, allá andábamos. <risa> Como en todo. Pues bueno, chicos, nosotros les dejamos, para, para nosotros es muy importante conocernos, escucharnos, escucharles y pues seguir. este Tendremos muchos miedos, pero hay que seguir, hay que resistir y no hay que pedir permiso. Ah. Este, ¿no? tenemos que hacernos nuestras miedos, sí, porque si vamos a esperar a que nos den permiso, pues... El día con, se va a terminar el agua y... Mira, algo nos quedó claro. No sabemos si mañana vamos a seguir vivas. No lo sabemos. Y tampoco les vamos a dejar eso a, a todo un sistema, ¿no? Entonces, pues sí, hay que seguir. No nos queda de otra. Hay que seguir y sí, vivirlo como el último día, pero siempre pensando en que voy a seguir, ¿no? Este, voy a seguir y voy a seguir y, y tiene que seguir todo porque también hay siguientes generaciones y si quieres vamos a dejar, ¿no? O sea, <ríe> o sea, ¿qué? También es una responsabilidad y no nada más porque sean nuestros hijos o nuestros sobrinos o nuestros nietos, sino que vamos a hacer, ¿no? Y qué bueno que hacen música, me encanta, te tengo que conocer, Regina. <ríe> <ríe> <ríe> Rapear. Un regalo del COVID que me dio la vida es que hace una semana llega una niña de seis años Viene a un, a un taller de capoeira, entra al foro y dice, ¡Ah, aquí hay un teatro! ¡Ah, ¿sabes que tengo seis obras para poner en este foro? <risa> y así de... Hey, así. Entonces me dice, o sea, ese ¿es ese regalo que dices? Ay, no, este... Pues son estos regalos chiquitos que te atraen la vida. Y yo digo, claro, eso es, es, es como darme una cachetada bien de teatro y dices, ah, ¡eso es! O sea... ¿No? Soy, soy sí. Elena Garro, sí. Tiene seis años la niña. Tiene seis años y me dice, traigo seis obras. Necesitamos. No vamos a querer humanos, solo vamos a querer a, este, animales amigos y bueno, un humano. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, para bueno. mí fue el mejor regalo, ¿no? Reencontrarme con los niños fue un regalo hermoso. Hermoso. Sí, bueno. pues gracias, chicos. Gracias por la in invitación. Este, vamos a hacer por ahí el eh, el propósito de cuando ya se abra esto para más gente, hagamos un este, freestyle con este rap y mierda aquí en el albergue, <risa> este, estaría genial. La vecina nos va a correr. Pero no importa, <risa> ya lo hicimos. <risa> y pues ya, no sé si Chara quiere decir algo. Si ¿Sí? quieras decir algo. ¿Algo? Sí. Después de dos años. Y bueno, seguimos... Pues seguimos, les abrazamos. Saludos. Ricardo, eh. qué bueno verte. Qué bueno verte y saludo al Santi, a todos, a Tere, todos por ahí, a la Mandis, que ella y yo nos, siempre nos conectamos. Oigan, y a toda la pandilla que no sabe bien dónde están ahí en Coyoacán. Bueno, ahorita no es que estén en activo tal cual, más que con talleres y así, pero para que le digan a la pandilla dónde están ubicados. En Alberto Zamora, número 32, Colonia Villa Coyoacán. Ahorita nos cuidan las patrullas. Ah. ¡Ah, sí! ¿Por qué? Porque cerca de aquí pues está la familia de Lorenzo Córdoba y piensan que se le va a hacer algo al señor. Ay, Entonces, yo dije, ay bueno, nos vienen a cuidar porque siempre había cristalazos acá atrás, este, aquí enfrente, así se toda la mañana y, y no, pues vienen a cuidar a mi vecino o a la familia de mi vecino. Entonces, bueno. Claro, <risa> frente, sí. frente al foro, por supuesto, ahí, aquí las tenemos. Entonces, cuando gusten, donde hay una patrulla, ese es el foro. <risa> Esto, esto es un espacio que está a dos cuadras de, del centro de Coyocana, tres cuadras del centro de Coyocana, una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo. Creo que a la pandilla les queda bastante cerca, a Regina y al perro al menos. Y, y bueno, Jones se mueve por acá seguido, así que pues, también está chido que pues, se conozca a la pandilla y pues mucho gusto. Y sí, pues acá andamos al espacio, se le puso el albergue del arte este, y pues tratamos en la medida de nuestras posibilidades albergarnos Ay. todos o todas. Este, y pues seguirle, seguirle este, haciendo y reinventándonos, no nos queda de otra, eh, eh. bueno, sí nos quedan muchas y sí, creo que el reinventarnos es lo que debemos de hacer. Sí, es una decisión. Es una decisión, este, claro. y pues bueno, mientras la vida nos dé, a seguir, a seguir, a seguir. Abrazo a todos, Rogelio, qué bueno verte. Muchas gracias. Abrazos a Qué todos. Link, un abrazos, gusto. abrazos. Que estén muy bien. Me da gusto verlos todos. Chao. Bye. Gracias, Fer, por invitarnos sí. y por encontrarnos. Bueno. Qué bueno. Sí, perdón por la insistencia de repente. Ah. No, un abrazo. No, no gracias. <risa> gracias. Chao. No lo perdonen. Sí. Y <risa> perdón y olvido. <risa> bueno, pues sigamos con esto. A mí, a mí sí me interesaba también hablar un poco. Incluso de esta manera morbosa con la pandilla de rap y mucha mierda. De... Sí, ya en verdad, ¿cuándo se va a retomar el...? Ad? ¿O cómo? ¿No? ¿O se va a ver un evento en línea. ¿Qué va a pasar? ¿No? Perdónenme el morbo. Estoy oyendo radio en las mañanas. Pues nada más que nos organicemos, ¿no? Ya está, ya está ahí la semillita, pero pues también creo que sí hemos tratado de ser lo más precavidas y precavidos, pero definitivamente ya está también como de lo padre de rap y Mucha Mierda es que somos de un montón de lugares, entonces pues entre todas hacemos equipo y ya está la planta de luz, ya está el audio y nada más es como pues tener las ganas y el tiempo también porque la verdad que pandemia siento que no sé ustedes, pero al menos a mí como el tiempo ha sido algo muy extraño, o sea, mi casa ya es todo, ese de escuela, bla, bla, bla, toda aquí. Entonces, pues también buscar las maneras no de organización y espero sea muy pronto. Bueno, pues este... No, no sé si ahorita la pandilla quiera contribuir, sobre todo, pues, este, Ricardo, si quedaste algo ahí con lo que, la nueva manera en la que están abordando ahorita el teatrito. Pues, bueno, más que el teatrito, yo creo que, insisto, las preguntas tienen que ser para la comunidad, en este caso la artística, este, sobre todo una comunidad como digamos, insisto, la que se maneja al, al margen de los circuitos oficiales o institucionales del arte, eh, que se que construye desde otro lugar, eh, porque bueno, finalmente, este, como decían, o sea, el país... Se está militarizado, este, estamos en un proceso electoral este, sumamente violento en muchos sentidos, ¿no? este, con la sociedad muy polarizada, además en el contexto de la pandemia, eh, y, y que insisto, yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es qué sociedad queremos ser en el futuro, ¿no? porque la que tenemos en el presente es una sociedad que ha priorizado los bancos y los centros comerciales antes que la vida, y, y a mí esto, pues, me, me, me entristece, me, me hace sentir que las derrotas están cerca, este, pero al mismo tiempo también creo que, bueno, debería servir para repreguntarnos, ¿no? reinventarnos para poder reexistir eh, al margen de lo que se nos impone, no por un, por, por un lado, por otro. Otro, este, también, cuando menos en mi proceso personal y creo que en el del proyecto del teatrito, este, hay que preguntarse para qué estos espacios, para qué y por dónde, ¿no? ¿Cómo vamos a reabrir y para qué los vamos a reabrir en todo caso, no? Este, y, y por otro lado, pues bueno, también el, el que... No, no nos peleamos con la virtualidad, pero sí creemos que el teatro presencial es una cosa, que el cine es otra, que el video es otra y que lo que tenemos es que tener mucha imaginación para inventar otra cosa, otro lenguaje y apostarle a, a, a eso, no este, a creernos la en que estamos está proponiendo una nueva forma de hacer desde la, las disciplinas que cada uno tiene, vamos a poner el rap, este, el teatro, eh, el video, la vi y demás y cómo, cómo generar un lenguaje de eso, ¿no? O sea, ahora recuerdo la obra que trajeron al Fiti y, y de repente pensaba, bueno, y qué tal, tal vez no es por ahí, pero qué tal un Shakespeare en rap, ¿no? O sea, todo completo, ¿no? O sea, es decir, el, el, los octasílabos shakespearianos dichos desde el... Desde el el rap, este, y cómo, cómo plantear eso, ¿no? Se puede ser, digo, para mí sería ya una propuesta diferente, ¿no? Este, seguramente se ha hecho, es un ejemplo, pues, pero sí creo que esa es otra de las cosas que debemos eh, eh, priorizar, ¿no? O sea, es importante sabernos como sujetos y sujetas creadoras. Eh, y, y que te, tenemos que en este momento priorizar los procesos eh, imaginativos, eh, las poéticas, este, politizar nuestras poéticas, este, hacia, hacia esa eh, nueva anormalidad, ¿no? Y a cómo desde aquí eh, marcar eh, eh, otras líneas de, es decir, insisto yo con esta visión de la defensa zapatista de hacia dónde las miradas ¿no? o sea, hacia dónde y cómo vamos a voltear a ver eh, a sentir, a tocarnos ¿no? o sea y, y, y, de, y de plano creo que que tenemos que replantearnos esto de, insisto aunque me repitan del el, ¿Qué sociedad queremos ser? ¿no? Este, porque la que vemos en este presente pandémico, pese a quienes la hayan salvado y no y demás, es, es terrible, o sea, es muy triste pensar que hay seres humanos que son desechables por su edad, por sus enfermedades, muchas de esas enfermedades creadas por el sistema inmerso en el que viven, eh, que, ten, que no tendrían que existir, eh, y, que, y que pues sí somos sujetos desechables ¿no? para, para la cadena de producción, eh, que se nos han impuesto un montón de procesos que antes hubieran podido tener ciertas resistencias y que la pandemia sirvió para desart desarticularlas y que ahora vamos a enfrentarnos a esa otra realidad, es decir, cuando salgamos de esto, si es que salimos de alguna manera, eh, pues muy desorganizados en cuanto a lo que ya va a estar impuesto. No quiere decir que no nos estemos organizando o que estas charlas no tengan sentido, al contrario, yo, me da mucho gusto participar con, con mi vejez, digamos, en un grupo de gente tan joven este, y, y, y que además ahora disfruto mucho escucharles desde que nos conocimos acá en Yucatán y, y, este, y celebro lo que se ha dicho aquí, lo que dijo Regina, este, pero sí, Regina como aprendiz de teatro, este, eh, pero... Pero insisto, o sea, yo creo que nuestras preguntas deberían ser esas. O sea, ¿para qué queremos volver a lo que teníamos? Si es que eso es lo que queremos, yo pensaría que no. Eh, ¿Y cómo vamos a transformar ese futuro para no ser el, el, para no convertirnos en el devenir de un presente como este? no? Este, es decir, lo que venga tendría que ser distinto. Y pues bueno, no les quito más tiempo para que... Ay, te hablando me, me yo acá varias sigo. cosas de lo que dices este pues sí como que pues evidentemente es algo más no no no es propiamente teatro porque el teatro tiene otras condiciones pero habrá que de alguna manera buscarle y saber que es algo más y quizá buscar que esas herramientas tengan esas finalidades y, y pues no sé también de lo que dices me, me hace pensar que son dos cosas que van directamente a la educación no un poco de Justo, ¿qué, ¿qué está pasando esto? Los esquemas y, y la cultura, el arte Atraviesa muy cabronamente la educación no Yo sí creo, te que quedan varias cosas A veces no tan claramente A veces sí mucho más Claro dentro de nosotros no Sin ponerme psicoanalista freudiano Pero también hay muchas cosas en el arte Que vemos desde, desde morritos Desde chiquillos que nos va fraguando Y esta manera de colectivizarnos Que de otra manera me hace preguntarme Ahorita todo lo que estabas diciendo Es no tenemos una visión de salud conjunta como gremio, ¿no? Y eso es, y eso es raro, o sea, es, es, hay otros gremios, hay otros lugares, otros tipos de trabajo, también esta figura del seguro, pero, pero la salud dentro de, de, del gremio del arte escénico, sí, del, del teatro, de la música, de la danza, pues está raro, ¿no? Pareciera que la tienes que procurarte de ella por otro lado, como si no estuviera vinculado para nada, ¿no? Perdón. Ferni, este, la salud y, y en general la seguridad social, ¿no? O sea, cualquier institución pensada para los trabajadores, pues, no es accesible para, para este gremio, ¿no? O sea, no tenemos ninguna garantía social de nada, de ningún tipo, ¿no? Sí, y, y, incluso yo, yo pienso que, o sea, sí somos un, un gremio este, más vulnerable, pues, eh, pero eso no implica que también... El, las demás profesiones u oficios eh, tengan eh, seguro o jubilación ahora, ¿no? O sea, a, a, ahora también nos agarra más parejos, digo, el, el músico, pues, más vulnerable porque no tiene herramientas muchas para con su música poder vivir o, o así, ¿no? Y, y, y el, en general la, la, la gente dedicada a las artes escénicas, ¿no? Eh, oye, Ricardo, ahorita decías de... Eh, lo de Shakespeare y ahorita la Vang, este estamos pensando justo como que que podemos imaginar eh, bajar no este y entre ellas se comentó lo de la muerte accidental de un anarquista de default y, y está chido y, y, y ahorita lo estoy empezando apenas empezando a leer eh, pero también estaría muy cagado hacer como un de Cameron que no lo he leído, ¿no? la neta, pero un de Camerón, pero actualizado, ¿no? porque justamente me, me parece que fue en, un, con, en la peste, ¿no? que la banda se encerró y en, se contó historias, ¿no? entonces sería interesante act, bajarlo a estos tiempos, ¿no? pero bueno, a, a ver qué, qué pasa, me, me gusta eso. Estamos pensando en Rulfo también, aunque lo estaban descartando porque estaba muy acá, metafísico, filosófico, difícil, diálogo interno de uno mismo. Yo no dije nada de eso, yo no dije Bueno, nada bueno, de eso. acá el güero fue el que lo dijo. <risa> que manda <la> <risa> <risa> Pero sí, o sea, justamente también pensar en esto, yo yo pensaba en algún momento y le decía a la pandilla, el audiolibro, ¿no? O sea, ¿qué tal el, el, el audiolibro como pedo que está de, de verdad entre el teatro y un poco esto que es que es la palabra que traemos mucho pues los raperos, ¿no? La lírica, la letra. A mí el audiolibro se me hace algo bien raro y, y, y como algo que tienes acceso a ello de otra manera, porque en YouTube además, y los blogs, este, ¿cómo les dicen estas madres que, que todos son muy aficionados a ellos? Pero yo como soy medio grinch, ¿no? Los, este, esas madres que son como se. ¡Podcast! Podcast, esas madres, a huevo. <risa> bueno, sí, o sea, como en verdad está ahí, tiene un chingo de alcances, ¿no? Y digo, para acá, de, ahora sí que como de la moda, de la tecnología, lo que te acomoda, pero, pero sí hay que reinventarlo, ¿no? Es, es cómo te reapropias, sobre todo ya en este determinismo de esta nueva realidad. Bueno. Pero pero es un poco como... eso, ¿no? Yo creo que algo que, que es importante es. El, pues no sé si estamos reinventando nada en realidad. Bueno, inventando, tal vez reinventando sí, ¿no? Este, pero que es importante. Por ejemplo, o sea que para, para que esto no se vuelva aburrido, es decir, para yo poner eh, un, una serie de videos donde están todos rapeando y, y se la pasan así y no me proponen nada más, ¿qué pasaría si eso lo hacemos más? cinematográficamente sin que sea cine y más teatral sin que sea teatro y, y sin que deje de ser rap este, y que pueda ser transmitido virtualmente y que entonces bueno las preguntas que hay que hacerse son todas esas, o sea también quitarnos la chaqueta de que Ay, yo soy este rapero y yo soy teatrero y entonces no no o sea yo creo que este esto es un momento clave para, para apropiarnos de un conocimiento más amplio, por supuesto que hay que ponerse a trabajar sobre eso, hablaban de la educación no, Yo pensaría en esto de la educación un poco lo que plantea la educación popular, ¿no? o sea, hagamos de la educación una política y para hacer, la, para hacer educación política, la pregunta que yo me haría es cuál es el papel de lo educativo en mi vida, en la vida de mi eh, comunidad y no ya cuáles van a ser las nuevas formas de la educación y cómo vamos a llegar a la escuela. No, o sea, cuál es el papel. De, de lo educativo en nuestras vidas, desde lo más íntimo hasta lo más general, ¿no? Este, y desde ahí empezar a plantearnos otras salidas incluso también en, en la educación, no solo en el arte, ¿no? O sea, hay que reinventar el mundo y esta es una oportunidad que se nos está dando a los sectores que queremos transitar el antisistema. Somos nosotras y nosotros los que podemos empezar, a lo mejor todo va a ser un fracaso, pero no importa, hay que intentarlo. ¿no? y no sé si Shakespeare puede funcionar, yo pensaba en Shakespeare porque, pues bueno, malformación de oficio, soy más viejo, entonces pienso en los ocafílabos y entonces en la rima del rap y, y me voy como a algo que sería como de una estructura más formal, pero de repente dijeron Rulfo ¿no? y, y dije, ah bueno, ahí hay toda una apuesta y toda una apuesta si además lo van a plantear hacer en rap, ¿no? porque, porque hay mucho, mucho trabajo que hacerle a un